Sí. Está aquí con sí, nosotros, sí. a un vivo, el señor Pablo Gaza. Sí, sí. Pablo bienvenido. Hola bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Pablo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué manera de viajar, Doc? ¿Le Me está metiendo menos, ¿no? eh... <ríe> Sí, estamos viajando mucho, la verdad. Qué lindo. ¿Todo por laburo o también... Eh... Trato de mezclar trabajo y placer. ¿No necesito una asistente, Siempre. una secretaria? <risa> me han ofrecido, no, pero, sí, no, pero por, ahora, por ahora no hay tanto eh, trabajo verdad. como para necesitar una. Bueno, no, no. bueno. Community. bueno. Se vuelve Gracias por todo, Pablo. <risa> <Los> <risa> Gracias, Gracias, Pablo. Pablo. Lo despedía. Lo sí. despedía. Viene la primavera, viene el verano cuando queramos acordar. Y vos sabés que estamos entrenando desde hace rato y mejoramos la alimentación, pero no vemos cambios. ¿Qué onda? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, esto, esto pasa muchísimo y es una consulta como diaria en, en, en el consultorio de todos los que nos dedicamos a esto. Y pueden pasar una de un par de cosas. Uno, y me voy a tener en una en especial, que es la que me ha pasado hoy un montón una vez que creas que estás comiendo bien y no estés comiendo bien en general cuando vas a un nutri a un nutriólogo a un deportólogo a alguien que te lleve la planificación empezás a hacer bien las cosas pero existe el auto boicot o el micro permitido como te le llamo, que es que creo que hago todo bien y tengo un permitido que no me doy cuenta que es un permitido. Uh -huh. Por ejemplo, voy a un casamiento, me doy cuenta que es un permitido. Claro. Pero agarro todos los días media tortita de mi compañera de escritorio y no me doy cuenta. Uh -huh. Y al final del año me comí 90 tortitas. Claro. O sea, como que el valor acumulativo existe. Ese es uno. El otro es que esté descansando mal. Esté durmiendo mal, el estrés, todos los líos del país, esto, ¿eh? lo otro, bueno, la plata. ¿eh? Y hace que a veces uno tenga una mala calidad de descanso. Por eso uh -huh. siempre consultar a los especialistas en sueños está buenísimo. Tercero, que también es súper marcado y es de lo que quiero hablar hoy en especial, el tema del entrenamiento. Uh -huh. Voy a entrenar, pero me digo que voy a entrenar y a ver vidriera. O sea... A charlar. Claro, a charlar es mi momento de antiestrés, mi momento de relacto, pero bueno, la realidad es que quizás un momento antiestrés sería salir a caminar por el parque que es una actividad física, pero no es un ejercicio uh -huh. vigoroso, extenuante, que rompe fibra muscular para una supercompensación cuando coma y descanse. Me pasó justamente hace un par de semanas en el gimnasio, de que estoy entrenado yo ¿sí? y veo a una chica que la lleva una colega mía. Uh -huh. Y me dice, me pregunta, vos sabés Pablo, que no veo muchos resultados, ¿sí? y yo la veo siempre en entrenar y nos guste o no, hacemos deportología en todos lados, o sea, vivo mirando gente como camina, como, o sea, es mi trabajo, estoy claro. todo el tiempo mirando gente. Entonces le digo a la chica, mira, y, y si vos estás haciendo este ejercicio ahora, estás haciendo tipo una sentadilla con una máquina. Uh -huh. Bueno, ¿cuántas haces ahí? Me dice, oh, 10. A ver, hace 10, hace 10, le digo, seguí. Y siguió, y siguió, ah, y siguió. Mucho más. Claro, y terminó haciendo 78 repeticiones y uh. faldó. Quiere decir que ella estaba con un peso que era muy inferior al que realmente necesitaba para producir una fatiga y para que realmente rompa fibra, que después con un descanso, una comida. Pueda hacer un crecimiento de la masa muscular, aumentar el gasto calórico, etcétera. Claro. Entonces a veces uno sobreestima o va al gimnasio y siempre mete los mismos pesos y no se exige porque lo tomamos como un, un lugar de relax, un lugar para ir con los colegas, los compañeros, con amistades, mirar a alguna chica o chico, pero no vamos realmente a... O sea, uno tiene que salir al gimnasio sin ganas de ver a nadie. No, no es para irse a la aristi después a comer papa con Nacho claro. y, ah, y una cerveza. Seguro. O sea, uno va al gimnasio, a entrenamiento, a, a crossfit, eso. a un centro de Ahí populación. Estoy fallando. Claro. A morir, a la guerra. O sea, va realmente, obviamente. Preparándonos, no llevando meses entrenando, años, sí, pero sí, sí. la idea justamente es cada vez tratarnos de superar más, subir pesos, aumentar volumen, intensidad. Es que uno densidad. tiene el concepto que si yo meto mucho peso, voy a quedar gigante y lo que yo no quiero es quedar gigante. Claro, y eso Así, no mira, va a pasar. Mira ese brazo. Eso no va a pasar. <risa> no, no, no. Eso, eso no va a pasar. Y yo menos, cuando voy te tomo mucho mate y te echarlo mucho el gimnasio, <risa> No la Charlas No, Charlo no, mucho no Y te tomo mucho mate Para mí es clave Entre repetición Un matecito sí. Una charla Y, y ahí bueno, está resultado No, no acá hay, acá hay dos cosas que pasan Una es que está el mito De la chica Hulk Más que nada de las mujeres Sí. Y... Y la chica hall no existe, es imposible. No tienen la testosterona ni la hormonas como para ponerse enorme. Y de por sí los varones tampoco nos ponemos enormes. Los varones que se ponen muy enormes están haciendo trampita ah, Y las mujeres que se ponen muy enormes también están haciendo trampita ah, Otra aditivo, cosa que no lo dicen. Aditivo, un aditivo ¿Hay, ahí? Hay, hay uso uso de sustancia dopante acá en Estados Unidos, en Tailandia y en la Luna. Uh -huh. Eso primero. Y, y no se dice porque son ilegales, no está bien visto No es como en la década de los 70, en la época de Arnold, donde todos uh -huh. tomaban esteroides y estaba, era legal y ellos mismos aceptaban y estaba claro. todo bien. Y después la otra es que realmente no nos da las hormonas a ni a los varones para ponernos enorme. Lo único que vamos a hacer entrenando fuerte es retener masa muscular en un proceso de déficit calórico o ganar un poquitito de músculo. Y desde el vamos, ganar músculo es re difícil. Es re difícil claro. para los varones y para las mujeres. No es algo fácil. Así que si no estás llegando a los resultados que querés en, en tu nutrición, en tu entrenamiento, en todo... Tenés que meterle más pila a la comida, más pila al descanso y en especial entrenar cerca del faldo. Entrenar más fuerte, más pesado, pero en un protocolo en el tiempo. Claro. ¿Y qué, ¿Y qué alimenta? ¿Qué alimentos alimentan el músculo? Bueno, por ejemplo, algo que podemos utilizar es combustible, como los hidratos de carbono. Sí. Sí, en especial los hidratos de carbono complejos o simples para recuperar rápido. ¿Qué son? Dícese, tubérculos, legumbres, cereales... Yo estoy un poco en contra de los hidratos de carbono de mala calidad, como los refinados, los ultraprocesados, las famosas harinas. Y ¿Hay sí algunos me parece... fideitos no, digo, si a voy a entrenarme como unos fideitos blancos. No, digo que no, no. a ver, no digo que no, pero quizás no sería lo más óptimo. Ajá. Sí, lo más óptimo capaz sería que tengamos una nutrición adecuada entre todo el día, entre toda la semana, entre todo el mes, tratar de aportar algunas cosas. Chicos, paren, si van a mostrar a un compañero que venga y, y se muestra acá, chicos. Un tipo laburado, un tipo un muy laburado, trabajado. ¿sabe muscular? Pues claro. Es el único que tiene músculos de todos nosotros <risa> Es el único Así que bueno Y después proteína También eh, la gente en general consume menos proteína De la que tiene que consumir Cuando proteína. nosotros hacemos la anamnesis nutricional Nos damos cuenta que en el desayuno casi que no metemos proteína ¿Para qué es anamnesis? Anamnesis es cuando yo le hago las preguntas de lo que come a un paciente uh. Para ver a dónde está parado ah. A nivel ah. alimentación Entonces empieza y me dice Yo desayuno una tortita con un yerbeado No hay proteína Real, no hay. Media mañana y un, una factura. Oh. Almuerzo y un sanguchito. Porque es la norma del laburante, sí, el que anda sí. todo el día, etcétera Muy poca gente puede realmente desadunar, capaz, unos huevos, algún un yogur con cereales, Roberto. un yogur alto en proteínas. Que Excepto que seas intolerante o alérgico a las proteínas de la leche, no hay ningún problema mm -hmm. que lo consuma. Es bueno, es antiinflamatorio, aporta... Grasa buenas, aporte en proteínas, pero de vuelta, hay, a, a veces cuesta mucho porque uno va al nutri y el nutri no le habla de ejercicio, claro. uno va al profe de educación física y el profe no le habla de nutrición, entonces al final hay que trabajar claro. con un equipo interdisciplinario Festa donde vos. todos te puedan ayudar. Bueno, yo tengo la suerte de manejar más de un campo, pero siempre existe la interconsulta, trabajamos con profe, hacemos interconsulta con nutricionista, tratamos de, de, de estar en una escala totalmente horizontal entre todos y trabajar por el bien del paciente, porque ahora estamos hablando de músculo, de llegar bien al verano esto, pero también hay patologías, o sea, enfermedades sí, sí, que se van a beneficiar totalmente. a través del músculo. Buscamos en realidad estar saludables, ¿no? En definitiva. En definitiva, la, saludable. la estética es una consecuencia de buenos actos de estar saludable. Tal cual. Pablo no. Castaldi, señores.